José Oferman, el dirigente de los Tigres del Licey, la serie está 3-0 a favor de los Tigres y todos los partidos, Oferman, han sido muy dramáticos y eh, mostrando un excelente picheo. ¿Entendían que sí, que iba a ser una serie de picheo cuando inició? Ah, no, en realidad no, nada se puede predecir eh, en este juego, cualquier cosa puede suceder, ah, pero sí sabíamos que el picheo ah, podía responder de la manera que, que está respondiendo. Ellos han estado de esa manera el año entero y no debe ser una sorpresa para nadie porque ellos se han mantenido de esa forma y, y, y no han puesto en un lugar eh, bastante bueno por la, de la manera que ellos han estado el año entero. Cuando los partidos se tornan tan dramáticos, los tres han sido de muchas emociones y este sobre todo, con un marcador totalmente cerrado, se decidió en la novena entrada una por cero con ese doble de Luford. ¿Cómo hacen para mantener esa calma en el, en el dugout y que los muchachos no, no pierdan quizás la concentración? No, estamos concentrados en el juego. Yo lo dije, hace unos días lo dije, ya ellos están preparados para jugar en el terreno de juego. Tengo un grupo de jugadores ahí que, que están impuestos a estar en, en, este, en este escenario en momentos como este y ellos simplemente están demostrando lo que ellos saben hacer y con eso eh, no hemos mantenido eh, jugando la manera que lo hemos hecho. Yo creo que del mundo predijo una serie más reñida usted también esperaba una serie un poco más reñida y que el marcador al, al ya la tercera jornada estuviera a favor del Licey 3-0 No, como dije, nada se puede predecir especialmente cuando uno juega con un equipo como el cogido que no ha jugado sumamente bien el año entero no, no, no tuvo un dominio el año entero uh, pero sí sabíamos que la cosa iba a cambiar sabíamos que la cosa no iba a seguir sucediendo como le ha sucedido a ellos todo el tiempo y vinimos preparados para pelearla uh, y hasta el momento no ha salido la cosa a nuestro favor. Bueno, gracias Hofferman Felicidades. Sí, cómo no, gracias. Seguimos con más.